¿Cómo están? Yo soy Mabel y esto es Maybelline. Ya sabemos que no copyright. Hola amigos, este bienvenidos a otro miércoles, miércoles, miércoles, miércoles, miércoles, miércoles. miércoles. Eh, hoy, hoy, hoy, estoy muy emocionada porque hoy va a ser el primer video en el que voy a hablar de Biel. <risa> Amigos, estuve esperando demasiado esto, estuve esperando que se acabara la serie, estuve esperando a que se acabara todo Digo, amé la serie, pero necesitaba sacar esto a la luz porque dije, si hago spoiler, algo me van a sonar y no quiero que me funden todavía <risa> Bueno, ay, <risa> los Ok bueno amigos, este, ay no, miren, hoy les vengo a hablar, les vengo a recomendar y les vengo a opinar de oh, de verdad, mis series favoritas de Biel que pues este año nos dio fin porque comenzó el año pasado. Ay, gracias a Dios tanto, amigos, desde 2018 esperando esta serie y se acaba en 2021. Señor, gracias. Bueno amigos, hoy les vengo a hablar de lo que viene siendo... ¡Qué Hoy, oh, amigos, el, el miércoles... Se que esta serie y yo estaba no sé si estuve estaba triste o estaba muy feliz o no sé pero yo la verdad amigos disfruté como no tienen ni idea esta serie, o sea la pareja principal fue mi favorita nunca, nunca, nunca, nunca en la historia del bien había tenido como pareja favorita, la principal, sé cómo no sé si les ha pasado, pero a mí siempre me pasa y que siempre me gusta más la secundaria y prefiero mil veces la secundaria a la que está a la, a la que está pasando en pantalla más y no, amigos yo disfruté disfruté, en serio, disfruté ay. es que miren, ok, les voy a platicar si no saben qué es Y, se los voy a platicar porque me salté a la opinión y pues ni modo amigos, es que ay, me emociona bueno, Y. Está basada en la historia de un chico que se enamora del mejor amigo, del novio de su mejor amigo. ¿Me expliqué? Eh, bueno, el caso es que así pasa toda la serie, eh, protagonizada por Mark y por Copter, Bellos bebés. Eh, estos chicos pues atraviesan ciertas circunstancias y no son cosas muy difíciles, pero sí te estresas al punto de... Revisan varias cosas para al final ser pareja. Y ante todo esto que sucede con ellos, pues obviamente se ven involucradas otras parejas. Como los Beatles, siempre todos tienen que ser gays. Y nos encanta. Eh, pues se ven involucradas otras parejas como lo son... Ok amigos, luego está como un pentágono amoroso. Entre... Wayu, el mejor amigo de Mark. A Paraguay, el mejor amigo de Kid. Y un superior de ellos dos, que es Tanu, Y luego Pai, el menor el, el hermano menor de, de Kid. Y luego está otro chico que yo digo, bueno, a lo mejor y le gusta. Que es Sandy. uffas A mí me gustan los manipuladores, amigos, no sé ustedes. Eh, pues están estos cinco chicos como que peleándose el cariño de otro. Y no sé, hicieron un y tal. Que digo que yo, a mi parecer, yo, yo. Se tiene que quedar con, con Con con Wayu Y Pais tiene que quedar con Sandy Porque, amigos Es que el mitotón se hizo Como no tienen una idea O bueno, yo así lo sentí porque Don Facebook así me lo hizo ver Amigos, no odien a, a Sandy O sea, él va a tener sus Sus motivos Yo lo sé, todos lo sabemos Porque en su momento pasó lo mismo con Long En Turnitay Y andaba... Pues ahí andaba la gente, andaban diciendo que sí, que no, que esto y que el otro y que bla, bla, bla, etcétera, etcétera El caso es que está este pentágono amoroso y que a mí me encantó Y que ojalá Pai y Sandy se queden juntitos Luego están otros dos chicos que digo yo, que me imagino yo Que después de todo el problema este que tuvieron, eh, pues tienen que quedar, ¿tienen que quedar juntitos Porque, pues amigos, de odio al amor hay un paso entonces están eh, Padbok y Sansa, o sea, el primo hermano de, de Wayu. Que hubo un capítulo que dije, estos tienen tan tensión que tienen que quedar juntos, pero pues después de eso no se vio nada. Entonces yo espero que la segunda temporada desarrollen más eso. Y luego está, uff, amigos, mi pareja secundaria favorita. Se los digo, es mi pareja secundaria favorita porque me sorprendieron, me dieron una sorpresa, que dije yo... Esto no me lo esperaba, yo no sabía que iba a pasar esto. Yo dije, no señor, pero gracias por la sorpresa. ¡Ay, Jesús bendito, amigos! Eh, la pareja de la que les estoy hablando, pues ya es la última que queda, la única. Que pues todos dijimos, no pasa nada. Pero sí pasó, amigos, que son eh, Pop y Tom. Eh, amigos, me dieron tal sorpresa en el último capítulo que dije... Segunda temporada, sal ya, te quiero para la mañana. No sé si les pasó lo mismo, espero que sí, porque... Ay, amigos, me emocioné. O sea, dije, esto es el comienzo de una nueva historia. Tiene que ser sí o sí, pero no, resulta que era el último capítulo, amigos. Si les pasó lo mismo, qué bueno, porque yo pensé que iba a ser la única que iba a sufrir. A mí en serio me súper encantó esta, súper bonita, es... Es, no les voy a decir que es diferente a lo que ya he visto, porque pues obviamente en un bien todos terminan siendo gays, todos terminan teniendo pareja, todos terminan felices, no ha habido uno que no he visto y si no lo he visto es porque sé que voy a llorar y por eso me evito verlo, pero amigos la verdad, o sea está muy bonito, está mucho más desarrollado que Two Moons, es... Hay una profundidad ahí que Tumons no nos dio, ni Tumunz 2 tampoco. Entonces yo digo, pues bueno, está mucho mejor. Y a mi, pa a mi parecer, quiero cabe recalcar que a mi parecer sí está mucho mejor que Tumunz. No hay punto de comparación entre Genwai y, y Tumunz. Son cosas totalmente diferentes. Igual derivadas, igual eh, Genwai es derivado de Tumons, pero la superó con creces, a mi parecer. No le estoy tirando caca a Tumunz porque de ahí salieron eh, pues los chicos de ahí agarraron su fama, de ahí fueron creciendo. Que ni se diga a Vaz, amigos. Vaz se convirtió de Vaz a la diva. O sea... No, no, no, no, no, no, eh, Fue increíble el crecimiento que ellos tuvieron desde Tumuns a esto. Y, y yo la verdad estuve muy feliz, amigos. Me siento muy alegre por ellos. Los llegué a querer mucho porque pues Tumuns fue mi primer BL y los descubrí a ellos como mis primeros eh, actores tailandeses. tiempo se los juro, o sea, yo siempre les digo cosas para perder su tiempo, pero en serio, esta vez lo van a invertir, al menos a todas, a todos, a todos aquellos que les guste el bien, van a invertir su tiempo, está súper bonita la serie, si no la han visto, véanla, si ya la vieron, amigues los quiero mucho. mucha alegría, eh, porque estos chicos necesitan mucho apoyo, igual y las eh, series telandeses que han hecho antes, pues algunas son normales, o sea, son hétero, eh, no han tenido mucho apoyo pues por lo mismo, porque son hetero y no, no se está acostumbrado a pues ver a estos chicos que actuaron bien en, en algo hétero y a veces, por lo general... Lo solemos ver aburrido o, o que uno no tiene caso que lo veamos. Pero cuando aparezcan proyectos así que a ustedes los interese y les llame la atención, algún actor, por favor, apóyenlo. Den todo de sí para que ese actor, ese, ese artista se sienta bien, se siente reconocido. Déjenle cositas bonitas en su Instagram, mucho apoyo. Descárguense Ishigi para la plataforma, eh, la plataforma eh, original. Si lo quieren ver en Facebook está bien, pero no recibiría tanto apoyo como si lo vieran en la plataforma original. Entonces, no van a tener problemas con Ishigi porque Ishigi es, está muy bien equipada. Tiene subtítulos en español, tiene subtítulos en inglés. No me patrocina, pero está súper bien. Yo se las doy como eh, usuario, les digo como usuario, que está súper bien esa plataforma, no hay... Nada que no tenga, igual y si no tiene ciertos dramas, pues obviamente hay que pagar una suscripción. Pero en serio, vale la pena descargarlo. Genwai está gratis, amigos. Tienen que ir descargar Shiji y ver Genway Y pues no cabe más que resaltar que les digo que la vean, que me encantó y que tienen que volver a verla. Yo lo voy a repetir, amigos, ya que terminen las clases o el fin de semana me lo voy a inventar todo otro 12 capítulos de una hora, bellos precios hermosos bebés. Amigos, muchas gracias por estar aquí en otro miércoles conmigo. En serio, les agradezco mucho el apoyo a todas esas personitas que me lo están dando. Cuento que voy a seguir mejorando y que voy a dar todo de mí para que nunca se aburran al ver estos videos y que y que al ver y que al ver pues todo esto se sientan felices, aunque sea al leer un poquito su día eh, o decir que eh, ah, okay, descubran nuevas cosas o que vean nuevas cosas, incluso que interactúen con o, eh, otra gente. Porque en este mundo de, de las series del BL de Asia, amigos, se conoce a mucha gente, a personas que van a querer en su vida, que les van a sumar y les van a estar apoyando, y siempre, siempre, siempre, siempre, amigos, así que si quieren hacer algo nuevo, háganlo, se los dejo, no de tarea, pero se los dejo como un consejo, eh, pues aquí no. Muchas gracias a todos amigos Y nos vemos el siguiente miércoles Bye